Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un nuevo tutorial. Esta vez vamos a hacer una, una vela en forma de círculo pero plana. Bien, para ello vamos a quitar la mecha. Por supuesto nuestro molde que tenemos eh, cortapastas de estrellitas que ya hemos utilizado. estas velas que eh, hemos hecho tutorial con ellas, vamos a reciclarlas. Tengo a mayores esta otra acera esta otra que ya está coloreada y perfumada. Por supuesto vamos a utilizar un tornillo y un recipiente para hacer el baño maría lo que es esta parafina, estas velas. A empezar vamos a empezar a, a calentar nuestra agua. Recordar, baño María, siempre, temperatura baja. Voy a empezar porque voy a hacer uh, la primera estrella dentro del filtro. Para ello voy a sacar... habla de madera, o pues si, si se escapara un poquito de, de cera, ponemos la esfera, colocamos las estrellas como queremos que, que nos quede el dibujo, en este caso voy a hacerlo así. y las voy a dejar ya puestas porque no va a interferir un poco con los otros voy a empezar calentando el color amarillo recordar eh, lo que es esta acera me va a sobrar porque la voy a fijar solo en esta estrellita pequeña pero no pasa nada porque después la verteré aquí para seguir teniendo taquitos de cera como estos. Y así reciclar los velas Vamos a esperar a que la, la cera esté fundida. Veis cómo está sólida. Está empezando a calentarse el agua. Ahora nos vemos. Bien, ya tenemos la cera fundida lista va a verter, esta vez la vamos a verter en la estrella pequeñita, presionamos un poquito el cortapastas para que no se nos escape la cera y podemos soltar ya, ahora vamos a aprovechar esta cera que me ha sobrado, la voy a verter en este molde de, de jabones y así la podré reutilizar en un futuro. Limpiamos, quitamos la mecha, limpiamos el recipiente y ver, ponemos la siguiente vela que va a ser la azul para la mediana. Recordar siempre fuego mínimo y al baño maría. Bien, ya tenemos lista la, la siguiente cera, se ha fundido correctamente. Esta vez para el mediano, recordar. Voy a echar muy poquita cantidad. Voy a hacer una capita fina al principio. Para que no. Porque si echara toda de golpe se nos iba a escapar. Ahora que ha enfriado esa capita, voy a seguir añadiendo cera. Despacito, recordar. y así hasta arriba, la, la vamos a reciclar también lo que nos ha sobrado, ya sabéis aquí en estos tutoriales siempre reciclamos lo que nos sobra y la tercer, el tercer color que es para la estrella grande. A fundir también. Bueno, entre, entre que funde y, y vamos echando la cera, pasa tiempo y se nos van enfriando las, las que ya hemos echado. ¿eh? Voy a presionar todo el, el contorno del cortapastas, porque aquí sí es muy posible que se escape la cera por abajo. Y voy a echar una pequeña capita. y mantengo presionando hasta que se vaya enfriando, solidificando esa, esa cera que he echado, esa parafina. Recordar, la, la parafina que utilizo, eh, pues la, yo la compro pues, o por internet, cererías, alguna tienda de manualidades, hay pocas que la vendan, también puedes conseguirla en ferreterías, pero es de menor calidad ahora que ha enfriado esta capita, vertemos el, el resto de la cera hasta llegar arriba del cortapastas con cuidadito para que no se nos caliente la primera capa que hemos hecho y así listo ahora reciclamos eh, el resto Y por supuesto el pavilo también. Hemos limpiado ya el recipiente. Y vamos a ver a echar. Estamos echando la cera. Que va a ser el fondo de esta vela. Es una vela infantil. Bien. Mientras se nos ha calentado la cera. Se nos ha enfriado. La cera que hemos puesto a calentar. Se nos ha enfriado la que teníamos en los cortapastas. Pero no está fría del todo. recordar Está templada. No la dejéis enfriar del todo, pues si no sería muy complicado quitar del cortapastas. Si os sucediera que se os enfriara además, pues os ayudáis del secador, del calor del secador. Le dais color, calor al, en el contorno y después os resultaría más fácil retirarla del cortapastas. Bien, una vez tengo colocadas bien las estrellas, pues vamos a verter esta, esta cera. Con cuidadito, recordar. Y la vamos a verter hasta el borde del molde. Vais a ver que nos sobresalen las estrellas, pero no pasa nada. Esto ya es así a propósito. Podría haber echado la cera en los cortapastas más bajita, pero he querido echarla así. creo que esté bien la, la, la altura. Ahora vamos a añadir más cera para hacer la parte de atrás de nuestra vela. Del mismo color. Bien, desmoldamos ya la, nuestra primera parte de la vela. Es por aquí queda planito. No está frío del todo. Lo normal es dejarlo enfriar una, una noche Pero esta parte no Esta parte prefiero que esté aún un poquito maleable Que esté templadita también Voy a aprovechar y hacer el pabilo Los tres pabilos que va a llevar esta vela Voy a, voy a utilizar bastante mecha No tengáis miedo en sumergir Porque después si os sobrara Pues podríais utilizarlo para otra vela Estiramos Y vamos a ir tomando las medidas de extremo a extremo para la mecha central y le dejamos 4 centímetros de más. Ahora la siguiente medida a un lado de la central y también le dejamos 4 centímetros que sobresalgan y la última como ya prácticamente es el tamaño de la, de la otra lateral pues ya la corto por donde, por donde no he sumergido la mecha Bien, ya con la cera fundida. La removemos un poquito para que se mezcle bien el color. Y la abierto en, en nuestro molde. Esta vez no la vamos a verter hasta arriba de todo. Reviso cómo va a la altura. Y le voy a añadir un poquito más. Que nos eh, quede eh, como unos, 3 unos 2 o 3 centímetros del borde. 3 mejor. Mientras voy a ir retirando la, la cera del recipiente. Quito las, las, las pastillas que ya están duritas. Y vertemos esta, esta cera. Así volvemos a utilizar. Ahora sí centramos nuestra, nuestra vela para trabajar mejor. Vamos a poner la mecha central. Veis que la, la cera aún está líquida. No, no tanto como hace unos minutos. Y ponemos las de los extremos también. Con cuidadito. Ya veis que no he utilizado agujas. Que simplemente voy a apoyar las, los pabilos sobre el molde. Y ahora a esta, a esta pieza de cera. Por donde sobresalen las estrellitas. La vamos a dar la vuelta y vamos a ponerla dentro del molde y presionar un poquito, no mucho, podemos poner derechas las, las mechas, no nos van a quedar así al final, eh presionamos un poquito y a desmoldar, bien esto es preferible que lo desmoldéis al día siguiente, yo eh, no he esperado eh, la estoy desmoldando con ella aún templada Pero lo mejor es esperar un, un día Le estoy quitando la rebaba Las rebabas que hayan podido quedar Y la presiono una, una lámina contra la otra Me aseguro que no tenga más rebabas Y le voy a cortar los excesos de mecha de la parte inferior. Bueno, si os gustan mis vídeos tutoriales, queréis saber más sobre velas, os ha gustado este vídeo en particular, pues ya sabéis, eh, suscribiros, activar la campanita y ya mayores, pues darme un like, eh, pulgar para arriba para los algoritmos. Ahora aquí lo que estoy haciendo es eh, Le estoy cortando el exceso de, de mecha Que tenía La estoy dejando larguita porque ahora vamos a enrollarla Ya veis como unos 3 centímetros más o menos Cogemos el palito de brocheta Y enrollamos el pabilo en torno a él Así enrolladito Como un caracolito Y aquí tenéis lista vuestra vela. Ahora sí le vamos a poner un soporte. Aquí tenéis el resultado final de la vela. Espero que os haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias por llegar al final.